hola continuamos con otra clase de introducción a php en este caso se trata de la clase 4 del módulo 2 lo que viste en la clase anterior fueron cómo usar arreglos cómo usar matrices y cómo usar funciones propias de php en esta clase nos vamos a meter un poquito más adentro respecto de cómo hacer para definir tus propias funciones cómo incluir archivos que por ahí tengan código o algunas otras cosas que veremos luego y cómo almacenar tus propios datos. Así que, adelante.